Culpa de la niño park Uy, ¿Qué, ¿Qué raro tal, raro. gente? Muy buenas sí, tardes y sí, bienvenidos re re a un nuevo episodio re de re La re cuatro y Fuerza. Me dio vergüenza. En vivo. No. En vivo y en directo. <risa> perdón si se un mea poco plado. Estaba dos micrófonos, pero tratamos de dejar que funcione todo esto. Soy Snow junto a mí. Me acompañan en Casita, Tenecan y Metaru. ¿Cómo están? Ay, Oh, eh, está, mira, estamos, vaya. mira, acá estamos tomando un matecito, Va. descansando. De la voy, la... voy a pasar el mate para la cámara del pato para que se cache yeah. que estamos en el mismo lugar. <risa> mira. Yeah. Eh. Eh. Sí. Literalmente estamos tomando un matecito para recuperarnos de lo que fue este fin de semana. Sí, porque, oh, oh, oh. Bélico, bélico. Parece que el cuerpo humano solamente puede aguantar seis moches seguidos. Sí. Sí. Vamos, entonces. sí, porque justamente este fin de semana se realizó la ñoño party Más que comentar de cómo estuvo en general, vamos a hablar de la experiencia de cada uno Porque claro, en este caso, eh, Metaru estuvo semi público, semi transbambalina sí. No, yo pues público. <risa> solo público, solo público no, eh, no estuvo sí a full bambalina. Mira, sí. yo no me subí al escenario <risa> ¿Por qué? Porque no, no me... quisiste, ¿no? <risa> no, porque no correspondía. <risa> Los verdaderos protagonistas fueron todas las bandas que se presentaron este fin de semana y por la cresta que estuvo bueno el show es verdad que no podemos es verdad que si estamos en vivo no podemos decir eh, grabato verdad diantres que estuvo bueno el show mm -hmm. muy bueno de <risa> verdad record chulis. yo creo que entre el público que estaba contento entre las bandas que se fueron satisfechas entre el teatro que estaba contento que nada estuviera mirando por todos lados sí. ni afuera ni adentro yo creo que todos salimos muy satisfechos de lo que fue la presentación vamos va, va, va a partir de frente hablando con la sí la sí, yo, que sí porque... partamos Partimos con eso. Partimos con eso? Ya, sí. bueno. A ver, eh, a modo resumen, la New Party eh, era la super New Party de este año 2022. Que como ustedes sabrán. Antes de continuar, por favor, acérquese un poquito más el micrófono. No, que... A ver, más. A ver si ahora pues. se escucha un poco más. Ya, mira, ahí, mira, Acerca el note, aleja el note de <risa> este sí, Ya, nos escuchamos es. un poquitito mejor. Aló, aló, aló, aló, sí. aló. Sí, sí, sí. Probando, probando, probando. Que consta que yo no tengo voz. Porque sí, el metal, dice, el metal, el no está recontra mega sin voz Sí No, eh, todo mi voz ahora está generada por IA Así que cualquier cosa <risa> Enloquiendo <El> Jajajaja <risa> <risa> Soy de no TikTok ahora <risa> Me gusta el ñoño party party party Diario de ñoño party <risa> Bueno, la cosa es que este año se hizo Super ñoño party 2022 El año pasado se hizo en Matucana Alrededor de la misma fecha fue en noviembre eh, y este año se hizo en el Teatro Cariola eh, Bueno, saluditos para Pablis Que Pablis ahí es parte de la organización de y También es parte de, de Teatro Cariola Así que muchas gracias a ella eh, Y este año se estuvieron presentando 7 banditas O sea, 7 actos en verdad eh, Partimos con Cuarteto Bronte De donde mismo es la Pablis, de hecho eh, Así que si quieren seguir a Pablis y a Cuarteto Bronte Se los recomiendo mucho Cuarteto de cuerdas frutadas, que estuvo increíble, partieron ahí más como con el Mood Solemne, ahí va para partir la New Party, eh, <coughs> y después continuamos ya con más, la parte más rockera porque siguió eh, Pokeros Project y Jastic después, que bueno, más que rockero, Jastic eh, igual es como jazz fusión pero igual es como bueno va para mochar, es bueno para celebrar, para saltar, para todo. No, absolutamente, ya con el, cuando subió pues, pedir, ya que también son favoritos del año party, tienen harta, ya están en la próxima semana, ya están cumpliendo sus 10 años de trayectoria, eh, efectivamente la gente ya se prendió. Sí. Ese fue el primer monstruo de la noche. Con el tema de Tetris. Con el de tema la... Tetris, sí. O cuando el pato toca el tema de Tetris, la gente se pone a mochar. Ahora, fue un moch familiar, sanito, casi vegano, ¿cachai? Completamente... Casi vegano. Libre, libre de sangre, por eso digo... Libre, libre de gluten. No, libre de sangre, por eso digo que es vegano, ah, yeah. ¿cachai? Pero en general, todas las presentaciones fueron maravillosas. La del pato destacó por la energía que ellos claramente ponen, por la respuesta que generan en el público. Después de Poker Project... Se tiró, nos tiramos con Jastick. Que también, el otro Pero es que eran puros potentes No es como Pero que era había puro, nadie, era pura nadie, nadie te lo unió a nadie No, eso es verdad Nadie te lo unió a nadie eh, Es importante recalcar que Bueno, eh, Patito Pokerus Va a estar presentándose En la sala SCD de Bellavista No, en la de Plaza Caña. Plaza Caña La próxima semana El sábado de la próxima semana Sí, justamente Y en Pago.cl tenemos un concurso donde estamos sorteando una entrada para que puedan asistir Perfecto, Perfecto así que participe participen nomás porque va a estar increíbles, estar increíble. va a estar celebrando 10 años Hoy anunciaron además que van a estar con increíbles guests, feats Va a oh, estar no. María Pablis, Iris Pamela Calvo y obviamente la Pablis, Brad Chemanía, Ahí también acompañando a eh, los cabros de Pokerus y eh, por el lado de Jastic están empezando a promocionar eh, su nuevo próximo su próximo disco que lo acaban de anunciar en todas sus redes sociales que va a ser de eh, Alfa Rubí y Omega Zafiro. Alfa Zafiro Omega Rubí. Por ahí. No, de Pokémon. Que... La tercera generación de Pokémon incluyendo el remake. Así que eh, saluditos para la gente de Jastic también. Eh, de hecho se fueron a tocar. El día, el día siguiente del año aparte ya se fueron a tocar a Talca Y ya están promocionando digamos su próximo disco Todavía no pueden volver de Talca Así que si alguien ve los de Justic, por favor les puede dar una ayuda para que salgan de Talca sí. Se los agradecemos Sí, totalmente Y bueno, estuvieron presentando eso Y están, están haciendo como un mix, digamos Entre una gira de Super Smash Bros Y eh, los temas, algunos temitas de lo que va a venir en su próximo disco de Pokémon Así que ahí, saluditos para la gente de Justic Después vino Iris Pamela Calvo and All Stars Me pregunto ¿Quién <ríe> habrá estado en esa agrupación de puros talentos y de puras estrellas? Si tan solo tuviéramos a alguien de esa agrupación aquí entre nosotros Pero como no hay ninguno, claro. la vez que la tenemos que... Ah. Ya Terengan, ya, sí. Si Terengan estaba ahí, eh, ya yeah. está bueno, lo, que, lo que puedo decir es que bueno, agradecido obviamente a la PAME por la invitación a tocar El año pasado me tocó eh, hacer un show a mí eh, y yo invité a la PAME porque bueno, tato, me tocaba tocar solo, entonces fue como ya Invitemos a alguien más para hacerlo más entretenido y el año pasado invitar a la PAME Estuvimos tocando cosas de personas, estuvimos tocando, tocamos Live and Learn también Que ahí el Metaro también perdió la voz, bastante eh, Así que tocamos Snake Eater también que se repitió este año Pero con formato full banda y bueno, la, saludos a la full banda que... Está integra integrada por el Andy en batería, por el Manu, que quizás la gente lo conozca como Isix Que es productor de la PAME también eh, Que estuvo ahí en las teclas, Slash guitarra, Slash en el computador tirando secuencias, ahí muy multi multifacético el Manu Después en bajo y coros estuvo Don Cris, Crisal que también está en una parte, digamos, importantísima del, de, de la parte más Anison chile así que por eso ahí la PA me lo reclutó a él, que además es un tremendo bajista, tremendo músico, tremendo cantante, tremendo todo y bueno ahí estuve yo también añ añadido como primera guitarra, hice alguna, algunos coritos también en The Real folk Blues y en eh, Stone Ocean y eh, obviamente la pame la pame, la estrella digamos absoluta de... en un, en un mar de estrellas era, ella, era la estrella más grande claro exactamente exactamente así que bueno, la Pame la pame, increíble ella eligió obviamente los temas que tocamos eh, estuvo tirado mi tapa anime mi tapa para videojuegos. Así que, bueno, si quieren chequear más o menos cuál fue el setlist, hay un montón de videos en nuestras redes sociales, hay un montón de historias, hay un montón de fotos de todo, así que lo pueden chequear en nuestras redes sociales de toda la gente que participó. Eh, saludos a Carlitos también, que Carlitos estuvo ahí de Rody y nosotros, amigo del Chris, que se nos sumó, sacó estas fotos, estuvo ayudando a mí a cambiar de guitarra. No, un 7 Carlitos, así que saludos a Carlitos también. Pero, ¿quién más estuvo presente en la New Party? ¿Quién más estuvo Ha a mitad de camino Ha estado a mitad de camino, esas son cuatro de las siete bandas Después estuvo hermanito Rev con su banda también Que puta que estuvo bueno Me acuerdo, <risas> yo, llegué, yo llegué a la banda sonora y quedé así con la mandíbula colgando Porque estaban tocando One Wing Dengel y yo me hermano me fui a la reja, así estaba solo en la reja en la rueda de sonido así como acá deseando Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno No puedo creer que hayan tocado One Wing Dengel, que haya sonado tan bacán como sonó hay cudos para toda la banda por haber montado esa bestialidad de tema en vivo, de verdad que es una cosa increíble eh, Y también ahí empezaron los Mosh más importantes de la noche, porque el ref siempre termina con Hammer of Death, que es el tema de los, de los hermanos martillos de Super Mario Y ese tema es como para tirarse ahí a la cancha, hacer... Mira, bueno. en ese punto ya la gente ya estaba completamente detonada, ya... Efectivamente, no había excusa para no meterse. Al principio la gente fue un poquito más tímida. Porque igual intimidaba un poco, pero cuando ya vimos que había gente que ya estaba con sus guaguas Mocheando sí, en oh, el gente. medio, ya en un momento yo le digo al pato, pato, te prometo, este es el último mocha al que me voy a meter. Lo más, me duele las piernas, me duele las rodillas, soy una señora, tenés que cuidarme, no me dejéis que me pase nada malo. Y yo de repente ya pato, pero te prometo, este es el último, no uno más, uno más. Y después, el último, ni uno más, y después el último, ni uno más exactamente no después no y lo pierde sin cinco mocheos después cinco sí, mocheos después wow bueno. sí, después ya no me queda líquido en las rodillas bueno el rev hizo un tremendo show encima estuvieron tocando bastante bastantes temas bastantes temas y temas obviamente icónicos porque el rev está eh, haciendo, digamos, promocionando su álbum compilatorio de 5 años del proyecto de, de Christian Rap como BGM Así que obviamente ahora hay muchos temas que él hizo solo en un principio Que ahora lo está reestrenando con banda, algo parecido a lo que estamos haciendo Lo que lleva haciendo un buen tiempo Pokerus y lo que estoy empezando a hacer yo también Así que es la evolución natural de la, del BGM, digamos. el BGM crece y hay que mejorar mejorar todo, hay que mejorar las bandas, hay que mejorar los shows, hay que hacer todo para, que, para ir creciendo. ¿no? Absolutamente, y de hecho, al final, eh, bueno, y, y, el, y el mod y toda la interacción con el público es prueba de que en realidad esto tampoco no es solamente un concierto, sino que es un intercambio entre las bandas con el público, porque al final el público es el otro protagonista dentro de todo esto. Exactamente. Nada, nada de la experiencia que fue de Ñoño Party eh, funciona si no está el público presente Participando, cantando, aplaudiendo eh, Hay gente que llegó con cosplay Hay gente que llegó con sus niños De hecho incluso la gente que no quería participar Como activamente También tenía su espacio Y si incluso si querías darte un break Que quizás fue una de las cosas más bacanas que hubo Dentro de lo que fue la, el escenario del Cariola En un momento tú querías parar Podías salir afuera, y a pesar de que está lloviendo, cayendo trueno, granizando, sí. podías salir y podías ir a comerte algo, podías salir a tomar a un a poco de aire. A diferencia de otros eventos, digamos. que te de conoce de de Music de En ese mismo fin de semana. ¿Te das cuenta? Entonces, a diferencia, oh. Oye, Pero mira, de todas maneras, y incluso había en juego. Nosotros sí. de repente en un momento nos parábamos, nos fuimos a jugar Mario Kart 64 y estábamos todos entre... Había el... una Play 5, hermano. A una yo pude ver una PlayStation como primera vez. A mí aún se toca y va ahí. Y... En, en todo su esplendor. Tienen sí, que salir con la referencia. Por supuesto, por supuesto. Oye, Hasta la de hecho la gente que está en los palcos está muy, muy envidiosa de la gente que está abajo. Porque de verdad, en un momento fue como, weón, bueno, quiero puro submeterme el moch. Sí. <risa> es que encima es un moch, es un, un moch Sí, pero igual es dentro de un moch amigable, familiar. Sí, nadie tiene Para todas las edades. Sí, no, no, no es un moch como alguien diría, ay no me metas esa wea, cagando, No, no es, no, es como un moch en el que sabes que te va a entrar 10 codazos, ¿cachai? No, solo, dos, solo dos, sí, claro, claro. solo dos y soy tú mismo, que te haces este daño a ti mismo hace como confusión oye, okay. pero aparte de re, después vino lo que mira, todas las bandas estuvieron muy locales ok, pero lo que presentó Foco sí. yo creo que todo el mundo quedó aturdido por decirlo de una forma porque la presentación de Francisco Foco ese día a mí me sorprendió así o real. sea yo, ya lo habíamos visto en otras presentaciones, en otro año sí. de parte cuando fue el Matucana accident ¿cachai? Pero lo que presentó Foco eh, fue brígido, fue muy increíble. A ver, eh, una de las cosas que ayudó mucho en este año aparte, de a de diferencia de la de Matucana, es que eh, estábamos con pantalla, eh, cosa de que permitió a muchas de las bandas hacer un show más, digamos, más dinámico, presentar algunas cosas. Entonces, el, el Foco, una de las cosas que más lo ayudó en términos de la presentación, Aparte de que el hombre es un showman, por supuesto eh, Fueron los videos, porque claro, no sé se puso, se puso a tocar Spark Mandrill Y salía el video de Terminal Montage de fondo Y la gente se volvió loca Te lo juro, fue una cosa así Es que fue Ibrigio porque ese mismo tema Él lo había tocado también en Matocana 100 mm -hmm y lo tocó ahora y fue una experiencia completamente diferente Completamente sí. diferente eh, sí. No, y al final el foco fue puro cheatposting más. Fue como el momento de puro jugo durante la noche porque tuvo sus momentos serios tocando temas como de Evangelion también sí. temas de el mundo de Cayeros de Zodiego y de repente toca temas como por ejemplo Spark Mandry así sí. que fue como muy frígido de hecho yo en algún momento yo le iba a decir a Foco, así como por interno, que por favor si subía a tocar ese tema Por favor que por último se, se consiguiera un casco de Mega Man X sí. Porque se iba a estar tocando con la, con la guitar, ¿cachai? Definitivamente tenía que tener todo el setup completo Saco temas de Supernova, de Luis Miguel Sí, eso, eso es típico de los shows del Foco que mete sí. cosas como de otra... Yo no, sabía, y metió el, el opening de Rockman X4 sí si o... ¡No, porque... Sí no, Pero lo puso en japonés Lo puso en Ajá, japonés, sí. lo puesto en inglés para poder para tener el, sí, la, la experiencia completa, momento. pero no definitivamente la experiencia del Foco fue muy frige y de hecho incluso, como dijimos Ninguna banda Televisión, ninguna Todos no. fueron protagonistas Todos fueron unos shows, digamos, únicos Sólidos Todos únicos Sólidos y único Pero quizás los que eran los verdaderos Como las verdaderas estrellas de la noche Fue lo que pasó al final Con, eh, obviamente, con Ludópatas Quienes habían ya anunciado que esta iba a ser su última presentación en vivo Su última presentación Y en por vivo. ende, tenía una carga súper especial Una, porque es el último show en vivo que iban a hacer como banda y segundo también porque era prácticamente una despedida de los públicos, de los escenarios sí. y el público respondió precisamente de la misma forma Sí, yo creo yo creo que el lugar que ocupan los ludópatas, digamos, o sea es verdad que cada show es único pero yo creo que lo que hacen los ludópatas es algo completamente es, es dentro de lo único, es más único todavía es una cosa de realmente alucinante los cabros tienen un show que es único. Es, o es, sea, sí. Es que, por eso digo, de entre todo lo que se presentó el año partida, que tuvimos todos los géneros, desde lo que fue Cuarteto Bronte, ¿cachai? Con una suite mucho más no voy a decir refinada, porque no es refinada, claro. pero es más docta. Claro. Pasando por lo que fue Pokerus, que era mucho más metal, ¿cachai? Lo que pasó Iris con el Annie Singer, ¿cachai? Que fue, de hecho fue, Iris fue una de las eh, pocas que trajo vocales sí. a la, al, al plato, ¿cachai? Pasando por lo que fue foco que se tiró más a la electrónica, rev que ya era más rock pesado, ¿cachai? Más sí. rock duro. Y llegaba los dos para donde están todos los niños tratando de averiguar cómo chucha se bailaba una weá con perreo. Y estamos ahí, de hecho estábamos con Pato en un punto diciendo, mira, estoy bailando igual que el Thanos Potón, ¿cachai? <risa> <risa> <risa> tratando de llegar abajo. Y de que no, pero que no se entere nadie, que no nos grabe nadie, por favor. Claro. ¿Cachai? Y obviamente Ludópatas también sacó un moch, entonces después ya el líquido de las rodillas ya no quedaba nada. De sí. hecho, a ese punto uh -huh. de la noche era un momento donde ya casi no había energías, pero la gente igual saltó. Sí, es que era, era, una, era un evento en sí mismo el show de ludópata Sí, sí, era sí absolutamente. De hecho, la gente está viendo, en un momento que toda la, la gente que no participaba en el moch... Te estás grabando a los que sí estaban sí. Y yo creo que esa es la única razón por la cual hay registro. ¿sí? Sí. Porque de verdad la gente se prendió y cada vez en cada monstruo le entraba más gente y más gente. En un momento, ya en el último tema donde la gente se prendió, eh, casi está todo el cariño asaltando y girando, weón, ¿sí? en ese tagadá de, de gente humana, weón. ¿sí? Y a pesar de todo, no, no salió nadie herido. Que ¿sí? no sé sí. si eso es bueno o malo. Pero. No, estuvo, estuvo termina bueno. el show de Ludópatas la gente sabía, pero casi no era una sorpresa para nadie que la gente pidió un tema más y que era el tema que sí. tenía que tocar. El tema, el, digamos el tema del amor. Y tú sabías eh... tú sabías y no le contaste a nadie. Es... Nah, no. A nosotros nos avisaron durante el día, digamos, que el último tema de Ludopata iba a ser la cumbia del amor y... Nos subimos a cantar todo el BGM chileno, digamos... Que estaba ahí. Que estaba ahí, nos subimos todos a cantar con ellos y fue emocionante. Fue realmente... Una, una experiencia de nuevo, única, valga la redundancia, pero es que no hay otra forma de escribirlo Porque ahí estamos, mira ahí estamos en los videos, estamos jugando. Esto tenés que tratar de ver cómo se baila la weá, ¿cachai? No, no, no, no. O sea, los músicos bailamos, los músicos bailamos. Sobre todo cuando es música ñoña es como que uno le da más ganas sí, de bailar. y te agita y nomás, te agita y el ritmo se ajusta. Sí, así que, no, de verdad, un saludo enorme a la gente de Ludópatas. La camiseta del año de Party, la camiseta de Ludópatas. Hablando de la camiseta, ahí está. Claro, los Ludópatas terminaron tirando las camisas, todo fue un show. De hecho, para la gente que después terminó la de Party y al final ya nadie tenía poliera. Habían algunos que habían salido con pantalón corto, ¿cachai? La gente que salió pololeando, creo que alguien le pidieron matrimonio, ¿cachai? Incluso, lo único que no pasó en año Niño Party, ¿cachai? Es que se canceló Claro Porque bueno, Fue chistoso Este fin de semana hubo muchos eventos musicales en Santiago muchos. muchos eventos grandes Y en uno fue era, uno lo fue relativamente bien Y otro lo fue relativamente mal Sí, sí entonces la, había gente... la diferencia le hizo el techo La diferencia le hizo <risa> el techo exacto, Pero mira, al final El resumen general Fue de que nuevamente The New Party crece como evento Nuevamente se posiciona como uno de los eventos más importantes del tema de la música y también de generar este concepto de que existe la música, la escena de la, del BGM chileno, como, no solamente como un, un elemento de generación de contenido, sino que también como una, un evento donde la gente llega, disfruta, cachai, la pasa súper bien. Conoce a los artistas porque también Todos ustedes que están tocando de repente Estaban abajo con el público Y de repente estaban arriba del escenario Y después se bajaban de nuevo con el público ¿cachai? No existe esa separación donde... No, no hay separación No no existe esa separación donde ustedes están como en un palco Mirando desde el backstage ¿cachai? No. La gente que está tocando arriba del escenario Es tan protagonista como el público Y eso quizás quizá es lo que muchas veces la gente también aprecia Porque al final esto es con todos con todos, para todos. Y ya, pues es comista, bueno, ya, ya. <risa> Pero que Pero bueno, sí. Fue, fue, la verdad es que fue muy bueno. Así que si no pudieron ir, chequeen las redes sociales para que vean los videos. Obviamente viene mucho contenido de esto. Esto se grabó. Salieron muchas fotos, salieron muchas cosas. Salieron muchas ideas después para cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos idea de grabar algunos temas de los que tocamos con la PAME. Que no están grabados. Así que hay muchas cosas que se vienen a partir de lo que nació en esta Niño Party. Y es un hecho que va a pasar de nuevo. Y es un hecho que va a pasar sí. de nuevo, y es un hecho que vamos a seguir tocando. Como les digo, Patito toca la semana que viene. Hay eventos ya en enero que tienen agendados, por ejemplo, a la PAME, con la banda. Y esto, que... y esto yo ya lo digo modo, a modo personal, pero igual es interesante, yo creo que a lo mejor el pato me puede puedo complementar acá. Porque sí, hablamos de que han habido muchos eventos ñoños durante el año, y siguen habiendo eventos ñoños durante el fin de semana. Y este evento, por sí solo, tiene ya su propia identidad Tiene un contenido que no se entrega en otros eventos ¿cachai? A pesar de que hay eventos hoy en día es que ya te entregan bandas en vivo y todo el asunto Pero el hecho de que esto esté enfocado a la música y a la experiencia del público con las bandas uh -huh. Es algo que no se consigue en otro lado, ¿cachai? Entonces, Correct. ya quizás en algún punto La Niño Party o las bandas que estaban tocando Dependían un poco de, no sé, que los invitaran a una festi Game, uh -huh. a una Comic Con, ¿cachai? o algo por el estilo. Y hoy en día, claramente ese ya no es el caso. Claro, la ah, gestión ha, ha superado el, sí, totalmente ya, los, ya los las otros. bandas. Las se potencian entre sí, la gente definitivamente va por las bandas y por lo por la música. Ya no necesitan tener el marco de, por ejemplo, eh, un espacio riesgo, que, una, una estación Mapucho, ¿cachai? Para poder disfrutar esto. Y eso yo creo que también es lo que la gente valora más todavía. La diversificación y la democratización de los eventos ñoños. Claro, claro. Bueno. ¿Qué, ¿Qué opinas? Qué, o sea, Pato, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? tú? Porque en realidad tú? también hemos hablado casi solamente con el tema. Porque también fuiste público ahí. Sí, no, sí, no fui, fui público, lo sé, como siempre. Andaba igual eh, con la mente un poco dispersa por situaciones, pero de entre todos se pudo pasar genial con la fuani también lo disfrutamos harto eh, lo bueno es que también de a poco los chiquillos se han dado cuenta de que hay que también ofrecer cosas como merchandising para que la gente vaya a comprar, porque inicialmente no tenían esa experiencia de que eh, la gente pudiera comprar algo dedicado al, a la banda solamente ah, tenían la posibilidad de comprar el disco en caso que estuviese, pero de a poco también se han dado abriendo esos espacios eh, Sí, me pareció de que este año fue un poquito más difícil de sacarlo comparado con el año pasado. Eh, pero entre todo y también hubo situaciones de que podían haber escalado para peor, pero lo mitigaba muy rápido y la gente sí, no se daba fue cuenta. Muy, fue muy, es que son esas cosas que pasan sí, en vivo, digamos que... Pueden pasar, pasar acá y pueden pasar, pasar en, en eventos evento el, el, el, el, el que están solo en el Monumental, digamos. No le pegues, que está en el piso, ya está muerto. Mira, en el fondo, mira, muchas cosas es una producción hecha por gente. <risa> es una producción no chica, pero sí tampoco humilde. No sé cuál es la palabra. Yo creo que es la palabra. Que estamos en un punto, digamos. de expansión. De expansión. ¿cachai? De crecimiento. Porque el año de parte que fue el año pasado es más chica de lo que fue este año y la que va a venir el, el año que sigue va a ser más grande, claro. mejor. ¿cachai? Porque ya eso, quizás al final, es lo que la gente más valora. Que si tú vas un año, sabes que es buena y sabes que si vas al próximo año va a ser mejor. Y vas a tener más intenciones de ir, incluso de llevar gente. Claro. Porque de verdad hay gente que contaba en las historias que se pegó piques de región para poder llegar al niño Hay gente que contaba por ejemplo que había llegado de Cheloé... No, de hay, hay, hay un amigo del... del no sé si te lo puedo contar, pero hay un amigo del rep que en ambos años, el, el año pasado este año ha venido a Estados Unidos a ver mucho. ¡Wow! Así, Así es, que es que de verdad. verdad. Y, y tú sabes que vas a llegar, que vas a pasarlo muy bien, antes, durante y después del evento. Y, Entonces, y como, alguien, como alguien que interactúa mucho con, con la gente afuera del BGM... Nosotros en BGM Together, que fue un par de semanas antes, estuvimos mostrando un poco de lo que fue la neoparty Party en una, en, una, en una charla que hicimos con el patito Pokerus. Y toda la gente de Estados Unidos, de Europa, que vio el show, era como loco, quiero ir. Así, <risa> pero, sí, <risa> to todavía no vienen, pero, en algún momento sí, no, se, van pero se pueden enormar. Claro, es que está muy encima del BGM Together de planificarse, sí, pero, no, pero para momento, una siguiente. O, o por lo menos que vivan la experiencia virtual estando presente y lean el chat vean cómo interactúa la gente eh, porque igual ambas experiencias si bien son dimensionalmente distintas aún así se reflejan de cómo son los fanáticos y cómo ha ido creciendo la escena, si sí, me acuerdo cuando inició la, la ñoño party cuando fue allá en... La Casona, sí, la, zona. La, zona. la Casona Yo eh, sé que era, me acuerdo si estuve ahí, creo que sí Sí, no, sí, yo, sí. yo fui a sacar fotos Llegamos como en la presentación de poquero Y viene como el proyecto del fondo eh, Ayer estuvimos conversando Con varios de los que habían estado Presentes y claro, contaban anécdotas Sumamente entretenidas Pero claro, viendo Que a esas, cuánto habían asistido? Como 100 personas, porque era súper chico el, el Recinto, a cómo ha ido escalando Actualmente, eh, algo que por lo menos me llena de dicha ver cómo la, la escena ha ido eh, no solamente creciendo sino que también acercando más a la gente que no conoce el mundo del BGM. Exactamente. Y al mismo tiempo madurando, porque al final es eso, ¿cachai? Es un show que ha madurado, se ha, ha crecido, ha, ha, se ha profesionalizado y ha entregado un contenido y una experiencia que al final es muy bacán y es súper recomendable. Te gustan los juegos, no te gustan los juegos, pero de que vas a ir y lo vas a pasar bien Sí. A ir a y por último Totalmente. no te vas a mojar No, te va a caer un rayo Y no herbo, te van a dejar botado afuera No te voy a Hubiera sido el nódico si el año pasado hubiera pasado eso Porque ese sí fue sí. alegre y libre y ya, fue, ya, ya sí, ya, sí y me contaron, contaron que verdad, había alguna intención de sí, hacerlo de nuevo en Matucana Menos sí, mal Menos sí. sí, mal, sí? sí Pero bueno En fin, un año aparte de 2023 Bueno Ojalá pronto se pueda anunciar un claro reunión. y ojalá que la gente que se haya quedado con ganas como dice Felipe Gamer por ahí eh, tenga la oportunidad de asistir en, que se den la la paciencia el tiempo porque igual por lo menos ya da la idea de que es, va a estar siempre haciéndose en un segundo semestre claro entonces ya pueden irlo pensando virtual. sí ya está la virtual, virtual. Ya, ahora lo que no sé hubo se supone que hubo un registro de todo el año de party ¿Habrá de este? sí. habrá, uh, ¿habrá tú sabes, si va a haber algún tipo de presentación de todo ese registro o eso es solamente para cada parte? No sé, yo creo que tendríamos que La verdad es que yo no estoy tan metido en la parte de producción del año de party pero, pero vamos a ver, porque yo sé que están y hay varios tipos de registro entonces hay que ver qué se hace con eso yeah. Sí, pero independiente, igual en las redes sociales están rondando y yo creo que hay varias historias que están guardadas de cómo estaba la experiencia de cada uno Sí, sí. Obviamente si contamos con un registro Que puede estar publicado en YouTube Mejor todavía Porque sirve para las bandas Y sirve también Para que se hagan los ánimos Para asistir Sí, de hecho Bueno, yo en, en mi Instagram Lo dejé Tengo un destacado Que es en vivo Ahí lo pueden ver Lo dejé toda la historia Oye, pero ñoño party, fue excelente todo el asunto, pero recordemos que también somos un programa de noticias Sí. han ah, vamos, muchas vamos, noticias no no porque no, que me tabú, mucho el, ni ni si no me queda mucha agua, de, agua en, de, ni siquiera tengo tiempo tengo un heredador <risa> acá, ya voy a la mitad sí ¿te hecho? No, no, no, yo de sí. he hecho no, mientras, mientras se ceban mientras, mientras, mientras se ceban el mate, vamos sí, sí. entonces con las noticias, entre ellos Voy a dejar al Tenecan con sus dos noticias Pero yo lo voy a estar anunciando para que luego vaya comentando yeah. La primera es que eh, Finalmente, luego de 25 años Tenemos al primer profesional De Pokémon Campeón sí, universal sí. que tiene 10 años Con 25 de experiencia Sí, sí, ayer no, Nos juntamos, nos juntamos <risa> justo ayer casi como para celebrar después de la muerte Y, y, y habían dos preguntas y que y yo tenía y sobre y esto y, y me la respondió, respondió Pato Boqueros, que es mucho más experto y De y Pokémon que esto Pero luego contó Sí o no, porque, porque Satoshi H ganó la Liga de Lola y me decía, claro, claro, uno la Liga de Lola es como una cosa aparte primero y es una apertura, claro, y es como, es casi como regional, es casi como la Libertadores. No, de. No, el torneo local, no de la apertura, Claro, pues, claro, claro, ser cuenta. recuenta. Copa Chile. Chile. Claro, ah, va, es la Copa Gato. Pero, pero, pero lo que, es, que, es, eso, es lo que H ganó ahora fue el Mundial, digamos, El Mundial de, de, de Pokémon. 25 años. Le contó salí, salí, campeón. Sí. Finalmente dejó de ser cebollita H porque ganó la, la liga sí, profesional voy. de Pokémon. Oye, y y, y, yo, y, y salió para... en varios medios, me impresionó. ¿Qué eso? Salió en Sí, después de lo que pasó con el con el Greninja que estuvo ahí, que todo este tiempo ha sido como super noticia Y de hecho, esa no es la única noticia, que también se anuncia que para diciembre puede ser finalmente el fin del de arco de Ash Porque se anuncia de que viene un episodio final, por el nombre del episodio, que es como una referencia al primer episodio de la serie del 99 ¿Mm? Y podríamos ver finalmente a Ash retirado, no sé, como que sale y que en realidad él estaba durmiendo y que tenía las piernas cortadas, ¿cachai? Entonces... No, la, otra, la otra pregunta era, ¿cuánto tiempo había pasado canónicamente desde que empezó el anime? Que el anime empezó en el 99, ¿no? Y Patito Poquiros me decía que canónicamente habían pasado dos años. Así que una cosa, es una cosa muy rara, una ah, cosa muy no, rara. No, no sé cómo... Yo bueno, creo que han pasado es, dos años en, en tiempo de capítulos ¿Cuál es, cuál es? <ríe> <ríe> En tiempo de grano ¿Cuál es, cuál es el, el Poké que maneja el tiempo en ¿Y Celebi? Ah, es, eh, ¿Cele, Celebi, sí ¿Celebi? Ya, Celebi ahí dejando la cagada con las líneas temporales bueno. Su Arceus Así que, no, pero esto se de verdad que se vivió como la final de un, de un, de un partido de fútbol. Eso fue realmente muy, muy, muy bacán. Sí, bueno, en pantalla gigante. Bueno, ahora lo están mostrando que está ahí, pero en pantalla gigante, mostrando que... Eso es Shibuya, ¿no? Sí en, pero, Chibuya. sí, en Chibuya sí, sí bueno, totalmente. totalmente. Como corresponde, pues sí, era un evento internacional. Era la final de la Copa del Mundo, weón. Sí, y aparte, estuvo. Yo vi que estuvo trending como dice el pato, fue un montón de medios de distintos, de distintos, digamos, calañas que, que cubrieron calaña. esta cuestión. ¿Y nosotros, pues? Y todo, bien. Sí, porque al final. Es, la última es, calaña. Mira, es un hito. Tenía que, tenían que pasar cuatro cosas. Tenía que salir Shenmue 3, tenía que salir Ash campeón, ¿cachai? Y tenía que salir el remake de Final Fantasy VII. Y tenía que salir el Dead Island 2. Y pues ya con los, los dedos de mono así. ¿Cachai? Ahora solo falta uno. Pero no sé cuál va. Falta Half-Life 3 ahora. Pues. Claro. Claro. Bueno, claro. Bueno. En esa, fin, esa fue una. Esa fue una de las noticias. ¿Y cuál es la otra parte? ¿Cuál es la noticia? Ah, ya me Sí, no, la otra noticia es en que eh, ya se está anunciando The Witcher 3 para la siguiente generación. O sea, la generación actual. Sí, oye, y esta noticia viene a navivar, esta noticia va últimamente con respecto a The Witcher porque no solamente está el tema del videojuego, estuvo el tema de que Henry Cavill se salió de la producción de la serie de The Witcher con Netflix y en el marco de eso también se anunció que, o sea, se, se están en la discusión digamos el hecho de que parece que a los productores no les gustaba el juego y yo creo que puede ser que esa haya sido oh, una de las o sea, es típico realmente, porque esta gente que produce esta serie en verdad no tiene ni idea del contenido original en general. A veces pasa a veces sí. pasa que sí. sí, a veces pasa que no. Algo caché del kawin de que Cavill estuvo peleando con los productores por cuál era la dirección que se le daba a la serie. La verdad, mira, yo no entiendo mucho sobre cuál era la, la disputa en sí, más allá de que Cavill era como súper fan. y De hecho, le da mucha pena que Cavill hasta el día de hoy se lo trata como un bicho raro porque le gustan las cosas ñoñas, ¿eh? Tú ves entrevistas sí, que de repente le hacer bueno. algunos medios y es como Ah, pero te gustan algunas cositas, esas cositas de ñoño Y es como, no, son cosas de adulto, weón. ¿qué te pasa? Sí, eh? Viejo, se llama Warhammer y es... son miniaturas es como... Es, como, weón, es como, tenés como 40 años y igual todavía te tratan como un pendejo de 10 Sí, sí, no, porque es como te mirar, voy a jugar Warhammer Explicar a tu papá, explicarle a tu papá weón. Pero igual, de nuevo, como que... Eh, pasa mucho, pasa mucho que las celebridades, como que empiezan como a ser más abiertas sobre sus gustos, y sobre todo cuando estos gustos están relacionados como con, con los videojuegos, que será, no, o sea, no se los ridiculiza, pero sí se los pone como si fuera una normalidad que, por ser celebridades, tienen acceso a estas cosas. Mira, pasó Halloween ahora y tuvimos a Rosalía, ¿cachai?, que está disfrazada de azúcar, y fue como noticia que está disfrazada de azúcar. Supongo poco fue lo de Doja Cat que está disfrazada de, de, de la de Atlantis. No, po. La de la Doja Cat está disfrazada de la Mirko, de ¿Cómo se llama? Hero eh, Academy. Ah, verdad, yeah, yeah, yeah. sí ya. pero creo que la fue el año pasado que se disfrazó de la de Atlantis. Sí, po, ¿mechai? Sí. Entonces es que de nuevo, yo sé que como hemos hablado muchas veces que con toda la pandemia, como que mucha gente salió del closet ñoño y como que pudo salir finalmente. Y igual está el imbécil aquí. Uy, pero ya se ha visto la serie no, me metré el nombre de tres capítulos. Es pasarlo bien, se quiere disfrutarlo acá en todo asunto. Ahora, volviendo a la noticia original, que de nuevo haya una intervención y de parte de los productores luchando para que The Witcher sea algo que ellos quieren y no lo que debería ser. Volvemos de nuevo al mismo discurso. The Witcher 3 fue una buena serie o es una buena serie porque es fiel a la fuente o porque los productores le hicieron algo distinto. ¿Y si, sí. ellos, y si ellos hicieron que la serie fuera buena, ¿entonces eso no significaría que Resident Evil debería haber sido una buena serie? Claro, es que no, podía, hacer, podía hacer el argumento para los dos lados al final. Pero normalmente suele ser mejor cuando son más fieles al original. Y normalmente. Cada, cada adaptación que hemos tenido ha demostrado exactamente eso. Así que, de nuevo, es un, es un discurso ya súper redundante a esta altura. Sí, súper, sí, súper, sí, súper sí. redundante. Sí. Pero, Pero bueno, basta bueno, noticia... que la fuente sea mala para ya entrar a la discusión de que si hacer una reinicialización. Porque al final, bueno, hemos hablado no, no, no, tanta noticias de que hay tantas películas anunciadas sobre sí. tantas cosas, cachai, tantas IP y todo el asunto, cachai. Se viene la serie de The Last of Us, ¿cachai? Sí. que debatiblemente debería ser una buena serie Porque está el material el fuente, la es bastante bueno y tiene sí. mucho mucha trayectoria Y está súper dedicado eh, a que sea fiel a la fuente Sí, Es que bueno, The Last of Us de, de, de, así como comentario aparte The Last of Us es como de esa, de entrar en esa categoría de juegos que harías jugar a alguien que no cacha nada de videojuegos por eso digo. Como de ese tipo de cosas Pero bueno, para no desviarnos tanto de la noticia La noticia es que The Witcher 3 Wild Hunt, con un montón de actualizaciones Va a salir en las nuevas Consolas de nueva generación y PC Digamos Xbox Series One, eh, Play 5 Y en, en PC Pero no estoy seguro si va a salir en Steam, en Epic Ahí no, ahí no, no tengo la noticia dura, pero se anunció que esto va a salir con un montón de actualizaciones, con un montón de arreglos, de bugs, van a salir hasta con mods que digo, Creo que es la parte dura también de la noticia Si os sabes con mods probablemente va a salir para PC Sí, así que ojalá que le. el juego, les, el, el juego ya, le, ya le va a ir bien si es un juego realmente icónico ya a esta altura Sí, es uno de esos juegos que hay que jugar uno de esos Yo, ¿No hay jugado Witcher 3? No, de hecho traté de jugarlo en orden pero no me gustó el uno, así que lo dejé <risa> votado es como uno de esos juegos como que el 1 y el 2 tampoco no son tan buenos, pero con el 3 le echó un tarot. Sí, exactamente. A el resultado del crecimiento de la franquicia sí. eh, y de la experiencia de los, de los mismos desarrolladores. Oye, cambiando noticias, ahora, ahora es que... cuando le, digo, le, digo, le pregunto al pato porque en realidad, tengo que ser honesto, yo no hice la pauta porque llegué tarde y aparte justo ahora el pato está ocupado. Y esto se voy a aprovechar de rellenar, diciendo que eh, si alguna, alguna vez nos quieren pisar con mate, oye, felices. Sí, estaría bueno, estaría bueno. bueno, que eh, ahí mate gamer, acá. Mate presente, gamer, ahí, Muy bueno. tenía un conocido en Argentina que tenía como un podcast o un show en YouTube que era como Gaming Combat, una cosa así. No, no, no. eh, Quedaba en el camino igual. Eh, mate, mate siempre. Recomiendo. Oye, pero hay otra gran discusión. Que hay que cubrir el día de hoy, vamos a darle con eso. Sí, partámoslo porque justo creo que el pato está ocupado hoy. Sí, que están diciendo enough y aquí estoy viendo de que estamos con señal muy inestable. Oh. Pero no voy a pelear con. con BTS. En este momento no, no voy a pelear con BTS. <risa> <ríe> BTS Internet es harto dejámoslo si, no no, no, no mira, mira estoy tan agotado con la ñoña que no voy a entrar no, quiero gastar energía en eso no, no, no después eso, eso sale sí, después que a estar sale, está todo grabado va a salir todo en YouTube sí, va a salir integrado ya, hoy no nos preocupes sí hay otra gran discusión la noticia más grande de hoy que se la ñuño aparte aparte de la ñuño aparte sabes que está la ñuño aparte y lo que se nos envía pero hoy a eso de las 9 de la mañana, en horario pacífico, a no me acuerdo si eso 12, 12 de la tarde. A las 12 de la tarde más o menos, se anunciaron los nominados para los Game Awards 2022. Sí, correcto. Y con absolutamente cero sorpresa, cero sorpresa. 100 nominaciones en distintas categorías. ¿Para quién? Para Sonic Frontier. ¡Vamos, Game of the Year! ¡No! No, hay, hay una, hay una polémica interna ahí, digamos, entre nosotros, porque estábamos discutiendo antes del programa por qué está God of War nominado y no está Sonic Frontiers nominado. Yo creo que no lo necesita no necesita ese tipo de validación, el juego se vende por sí. En términos de fecha, porque God of War salió ¿cuánto? ¿dos días antes que el Sonic Frontiers? Pero mira, mira no, no lo vayamos en no sí. no sí. la tarjeta, vamos primero a lo que nos convoca los nominados fueron publicados a través de un stream que hizo el mismísimo, el mismísimo, el mismísimo Papa Dorito. De claro, delito. Jeff Kifley, ¿Cachai? Y donde, de nuevo, a la sorpresa, de, sorpresa de nadie, Elton Ray se llevó muchísimas no, eh, nominaciones. Juego del, del año, mejor sonida, banda sonora, sonora, Bando sonora de gameplay. De hecho, de hecho la única nominación es que no puede llevarse es la de indie, de indie, porque no es Indie, ¿cachai? Pero, Pero, oye, sorprendentemente, God of War tiene más nominaciones que el Dragon. Así que, vamos a. Ahora, la verdadera pregunta acá es: ¿cuándo los dos realmente va a ser como el que va a triunfar? Esto es casi como Avatar vs Titanic, ¿cachai? Porque. La pregunta acá es, ¿Cómo War cuánto tiene ya afuera? Como se, la semana pasada. Una semana. Una, semana. una semana. ¿Ya? Eh, ¿Genuinamente es tan buen juego como para que lo nominen así de una? Como para recibir todas estas nominaciones? Esa es la gran pregunta, diría yo. Porque, para efectos prácticos, la gente que va a ver en Game Awards, en realidad no espera que su juego favorito gane, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Hay otros juegos que también... Bueno. Digámoslo, hay otros juegos nominados. Está... Reapareció. Reapareció. Eh... Ay, se me olvidó cómo se llama. Eh... Ay, el ¿Cuál? que se comió en el Del Ring. El que se comió el Del Ring. El que se comió en el, ¿El, el Del Ring. No, no el, que el del Ring se comió. Ah, ese el se comió varios de todos porque el en el Strategy. No, el ¿Eh? otro, el, ¿El de Eloy? Eloy. ¿Eh? El de Eloy? ¿El ¿El Eloy. ¿Eloy? No, el de Eloy. Ah, ¡Ah! ¡El Horizon Forbidden West! ¡Ese es ¡Ese era <risa> el problema! ¡Se lo comió el terme que ¡Nadie se acordó! ¡Pero reapareció. Pero vamos al vamos, vamos vamos orden. Nominados para Mejor Juego del Año. Estamos hablando de... Primero, eh, el DEN RING y God of War, por supuesto. Y también están nominados Horizon Forbidden West, A Plague Tale, Requiem, Stray y eh, Xenoblade Chronicles 3. Esa es la lista de los nominados oficiales para... Eh, la la categoría, categoría de mejor jugador. Sí. Sin, sin, sin, sin caer, sin caer, sin caer, caer como ya en todo y cada una de las categorías que esa quizás esa, probablemente era una de las categorías de esa, más importantes. Esa, Ustedes, ¿qué opinan de esos nominados? ¿Pato? ¿Tú, pato, ¿tú lo tenés? Siento que uno sobra. Sí, ya de te... por sí, uno horas. <risa> Son de ahí esa, no es tu familia. <risa> claro. Ya, pero. Ya, pero sin O sea, ¿va a mojarte el potito? ¿No quieres mojarte el potito? ¿Tienes algún favorito? Sí, no, yo tengo favorito ahí, así que tengo todo el sesgo. Ya, <risa> posible ¿cuál ahí, Por ya, el Elden. Tírate. Elder, elder. ¿Eh? elder. También, Yo soy sí. completamente partidario de quería ganar el Elden, yo creo que es. Fue el juego del año. Y fue más juego porque uno podría decir, bueno, porque de God of War no se espera para el año que viene a nominarse. Y por es Marketing. Como... Por marketing probablemente, pero, pero yo bien. creo que Elden Ring durante todo el año se comió la prensa gamer, además. No solo, no solo porque el juego era excelente, sino que porque salieron, me salieron un montón de tipos de. De gente rompiendo el juego De distintos tipos de runs De distintos tipos de contenido que salieron del juego Salieron mangas, salieron libros de arte de La banda sonora increíble Creo que realmente se comió el año o sea, de... Si hay un concepto de juego del año Es probablemente es Que claro. fue el juego que marcó el año No solamente por el lanzamiento Sino que también por el impacto que tuvo en la industria A lo largo del año Y sí. también no, no lo digo como a nivel de ventas Sino que también por ejemplo las mecánicas, los elementos ¿cachai? los elementos también culturales y de contenido que les lanzaron o sea, gracias a eso bueno, o sea, influenció es un juego... a muchos juegos que vinieron después más adelante sí. por supuesto, y recordemos que es bueno, un juego que, a, a, a, a, todo el mundo sabe que los juegos de FromSoft están altamente influenciados por el trabajo de Taro Miura, y Miura había muerto hace poco, digamos, hace también un par de fue meses como ese, ese, ese, ese elemento también como que también marcó un, un punto super emotivo frente a lo que a, al impacto que tiene Elden Ring y Front Software y todo esto. Sí, consoles, fue, fue casi un homenaje también al trabajo de Kentario Miura, los personajes. Todo fue realmente. Todo fue. Eh, todo. De hecho, nosotros acá teníamos como la noticia de Elden Ring de la semana por sí. sexta semana consecutiva. Sí. Entonces, al por final, meses. Yo puedo entender sí. que a nivel técnico, a nivel profesional, presentación todo ese tipo de cosas, God of War sea un juego tan importante para la gente que tiene Playstation, para la gente que no, no, no lo tenga, igual también seguidores de la franquicia, pero el Ten Ring yo creo que está en una orden de magnitud que está más por encima y más allá de lo que puede hacer God of War, no porque sea mejor sino porque el reach que tuvo el alcance, el alcance y el impacto es definitivamente mucho más grande sí. Y sí. Quizá, y quizá, quizás eh, no es no es comparable al impacto que sí God of War tuvo en la versión anterior Claro, claro. Que ahí sí, God of War, en un ambiente donde no existe eh, Elden Ring Claramente fue un impacto, fue gigantesco y este juego no es menos uh -huh. Pero lamentablemente, y no como le pasó a Horizon, a, West. a Horizon Forbidden West Compitió con Elden Ring y los tiraron a los dos Quizás en una, en una, en una movida que quizás no fue la más sabia y Forbidden West también probablemente es un muy buen juego, pero no, no podía competir contra la anticipación que existía por Elden Ring, sí. por el impacto que tuvo y por la recepción. Y sí. ya está, me atrevo a decir, por el legado. Sí, sí. Se, comió, se comió varios juegos de él. También, se comió a Horizon Forbidden West. Se comió. Originalmente de Bodom War, creo que se incluso se atrasó precisamente por el tema del lanzamiento del. De Zelda, el, que, soy, que El, el Zelda se lo comió, me cuenta. El único que no lo comió fue. Sorry Frontiers. Uh, el Triangle Strategy, que era un caballito de batalla de Nintendo, digamos, desde el punto de vista de RPGs. O sea, más, más que de Nintendo, de Square Enix. De Square Enix también. Sí. En sí. ¿no? Entonces, pero, pero aún así. Sí. Eh. Vamos a hacer una mini pausa. Sí. Más que nada para ver si puedo comer el servidor porque, que estoy midiendo, porque me dicen que, que no es problema del internet, sino que es de Twitch. Sí. Así que ah, sí. vamos a hacer una pausa de un minutito. Okay. Un minuto y 37 segundos más tarde. Bueno chicos, seguimos oh. con problemitas oh, sí. pero, pero tal como lo, estoy, lo estamos anunciando Esto va a estar subido íntegro en nuestro canal de YouTube sí, Ahora lo Tenemos, tenemos solo por pero dos, dos capítulos ahí pendientes Pero van a estar subidos íntegro dentro de los siguientes días Así que lamentamos las molestias Y agradecemos que nos estén viendo a través de YouTube Esperamos la próxima semana volver a tener todo, todo fino todo Así fino. que seguimos y estamos hablando de las nominaciones de eh, The Game of Wars Ya cubrimos el juego del año Sí, ya cubrimos el juego del año, sí, como... juego del año yeah, Y pero... en, en redes está viendo justamente las nominaciones Que han sido los juegos más nominados ah, Entre ¿viste? ellos justamente God of War Ragnarok Tiene, ¿tiene diez nominaciones. 10 nominaciones eh, Elder Ring tiene 7 nominaciones ¿Dónde sabe que salían? Tenían 100 nominaciones <risa> No, 10 posteos ¿Quién, ¿Quién dijo 100? ¿Ustedes? ¿Usted no, no, no, no No, no, no, no Horizon Forbidden West tiene 7 nominaciones Stray ¿Eh? tiene 6 nominaciones A Aplectic Reiki 5 nominaciones Call, ¿Eh? Call of Duty Modern Warfare 2 tiene 3 nominaciones In no sé, no sé. Immortality tiene tres nominaciones, Neon White 3 nominaciones Sifu 3, Tunic 3 y Xenoblade Chronicles 3 3 nominaciones. Muy apropiado el, <risa> el número. Mira, la verdad, yo creo que lo que quizás sea, o sea la categoría que quizás más nos interesa a nosotros es el mejor juego de indie y eh, dentro de los nominados para el mejor juego de indie está Stray, Sifu, Sifu, Sifu, Sifu Tunic, a Colt of Lam, ¿De Colt de the sí. sí. Y uno más que no me puedo acordar ahora en este momento. Y yo sinceramente... Eh, Neon White. Neon White. Y yo sinceramente tengo que ser super honesto. Eh, Stray fue un juego muy bonito, muy hermoso. Stray este Tuvo una, un impacto bastante bonito durante las dos semanas donde fue noticia y después fue. De hecho, creo que, que lamentablemente esto como experiencia fue muy bacán, pero no creo que de como juego del año, ¿sabes? por lo menos en el aspecto indie, como por ejemplo lo fue y lo sigue siendo Cult of the Lamb. Sí, tuvo un impacto mediático, bueno, es que la verdad es que el impacto mediático es una cosa igual, pero por una por alguna razón uno tiene que entender que por algo igual los juegos se siguen manteniendo en el boca a boca, digamos, por, tanto, por más tiempo. Entonces el Cult of the Lamb, además por... Digamos, por eh, por temas de dónde uno puede jugar el juego, por temas de. de incluso de memes, ha permanecido mucho más en el en el inconsciente colectivo. Entonces, bueno, sí, la verdad sí, es que es un juego. Igual no. siento que faltó uno juego que generó bastante ruido y bastante aceptación, que fue el Chewie's Revenge, el, el, de, de la Octopus Ninja. ¿Verdad? No, no de, de hecho, hecho, ese era mi candidato para la mejor banda sonora del año. Más, más que el no, más Más que, que cualquiera de los que fue nominado. nominado y de, ¿De hecho, creo que lo mencionáis porque, porque vimos mejor banda sonora, ¿Sí? que sé, también es otra categoría que nos interesa. Y yo le preguntaba fuera de la sí, sí, sí. frente de ¿Qué cámara a ¿Qué te parece ¿Qué que. sí es? que... No? No, no. No, no, no, no, definitivamente no. no. ¿Cachai? Entonces, Entonces o sea, está Elden Ring, está Forbidden, creo que también está en banda de mejor banda sonora, ¿cachai? No, pero yo lo digo ahora y acá, y lo he dicho en Twitter también varias veces: para mí, el show de Revenge debería ganar banda sonora el año. Sí, porque. De Más que Elden Ring, incluso. Sí, para, para, sacarle para sacarle una. una. Sí, sí, para sí, sacarle, para sacarle para una. una. Sí. Yo, Yo sé de por sí, sí que es Xenoblade. Xenoblade no va no, a ganar no. el mejor juego del año a pesar de que. No, no sé, porque, es porque está, está compitiendo contra el Demon. <ríe> Pero... <ríe> es que, mira, siendo sincero, Xenoblade, Xenoblade está porque es la única nominación de Nintendo. ¿En serio? Es la única nominación sí, de Nintendo y, como juego del año para, para y, no decir que no está. Y mira. Nintendo, muy entre comillas sí. Porque de nuevo, Monolith Soft no es Nintendo No, no sí. pero es exclusivo Solo voy a decir que entendamos algo Que el próximo <risa> año va a salir Zelda, lo van a tapar en premios Va a ganar el mejor juego del año porque bueno, Nintendo, si es bla, que que bla, bla. Todos. Eh, mira lo, va, va, va, lo van a tirar por todos lados. Ya el venga a haber pasado. Y la gente lo va a seguir adorando porque, de nuevo, es Zelda. Bla bla bla bla bla bla. bla, bla. De hecho, yo creo, creo que hubiese sido mucho más peleado si hubiese estado el Zelda este año. Y de nuevo, yo creo que no. Porque hay una diferencia entre el frenetismo que existe por Zelda y Zelda genuinamente como un buen juego. ¿Cachai? Sí. Porque es cierto, hay un following de, las, de la franquicia que es gigantesco, mucho más grande de lo que es Elden Ring Pero de ahí a que sea eh, mejor que Elden sí, Ring a nivel de juego ya ahí depende de qué, cuántos combos en el queréis recibir. <risa> Exactamente. Okay. Bueno, ¿qué otra categoría, Patito, podemos revisar? ¿Mejor, mejor Banda sonora, por ejemplo? Veamos, voy a pasar un listado porque estar buscando en no. Twitter las cosas no, van a ser no, no, más... Yo, yo, yo ¿Tenemos? Mira, mira, ¿Ya? ¿Ya? Claro. No, no, no, right, right, right. right. Sí, sí, right. We're We're right. tenemos. Eh, mejor dirección, Elden Ring, God of War Runner, Horizon Forbidden West, Immortality, Stray. Mejor oh, narrativa, oh, A Play, Tale, eh, okay. Requiem. Elden Ring, God of War Runner, Horizon Forbidden West, Immortality. Mejor, mejor dirección oh, artística, Elden Ring, God of War Runner, Horizon Forbidden West, Score, Stray. Oh, <laughs> <risa> <risa> mejor yeah. banda sonora y música, tenemos eh, Oliver De Beer, A Playtail, Requiem, casa eh, Saito, Elden Ring. Bier McCray, God of War Ragnarok, Two Features Metal Head Singer y, sí. y eh, Yasunori Mitsuda, Xenoblade sí. Cool 3. Mejor diseño de sí. sonido: Call of Duty, Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 y Horizon oh, Forbidden ¿Vale? West. ¿Por qué? Call of, Duty, Call of Duty, mejor dirección de sonido es porque la gente aplaude mucho. La, lo realista y bien logrado que son los dicables, ah, la inmersión y que, que, que produce. Y el eh, Turismo 7 sí. porque suenan, los autos suenan a autos. Sí, es por eso. Sí. Es como mejor diseño es, de sonido, se podría por decir. eso, básicamente. Sí. O sea, sí se podría sí, considerar yo, como mejor efecto de sonido en ese sentido. Literalmente. Claro. Pero sí. Eh, la categoría que ellos manejan que es Games for Impact. Que creo que es como. Que trata temas de como inclusión, etcétera yeah. yeah. eh, Amen, Blue As Dusk Falls, uh, sits and sleeper, or Citizen Slipper, Endling Extinction is Forever, y I, I was a Teenage uh, Exocolonist no, un... yeah, no, El no Extinction is Forever uh, es bonito porque ese es del... creo que era de la... de esta como... Eh, Antílope? Hay ah, hay que tener la gracia tuya. ya, ahí sí, donde está el antílope con un ciervo, sí. y está ahí como con tu cría. Sí. Ya, ese creo. Ese Lo cacho visualmente. Sí, va sí. bien el juego. Eh. Era como algo así. Creo, okay. creo que era ese. Dep después me lo voy a corroborar. Yeah. Eh, mejores juegos en constante evolución. En el fondo, los que mejores. Sí, sí. juegos como servicio. Sí, juegos como servicio. Juego como servicio. Eh, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, yeah. Fortnite y Genshin Impact. Todos todos muy buenos candidatos Todos muy buenos candidatos Actualmente eh, Debo decir que sí, Fortnite actualmente eh, está siendo muy mantenido. Yo estoy jugando Fortnite, yo te lo digo con eso ¿cachai? Eh, Mira, Cuando, cuando me quitaron el modo de construcción Creo que fue lo mejor sí. yo, yo, creo, yo creo que la posibilidad Está igual para Genshin porque este año Se mandaron una actualización enorme Sí, pero enorme. Pero debo decir que el caballo De mucho va a ser el Final 14 es que, que el Final Fantasy todo su momento el año pasado y ganaron mejor comunidad el año pasado. y Yo creo que ese fue su momento, yo creo que este año igual ya va como más... Mm. Eh, depende, ahí eh, vamos a ver, es que pero, está, sí. nuevo, pero eh, está, está más parejo esta categoría en este momento. excepto Destiny de Al final de todo, todos, todos los que están de esos candidatos como juegos como servicios son porque efectivamente son juegos que han logrado mantenerse en el tiempo con una calidad súper Decente, sí. ¿cachai? Y estable. Sí, es que, digamos Mira, que lo, lo único bueno que puedo decir, y sorry por importante de sí, sí. es que no está Overwatch 2. Ah, no, no puede. No. <risa> no puede, porque no puede. lleva cuanto menos de un mes. Eso es muy poco para poder juzgarlo. como. como Compara lo que lleva Overwatch 2, compáralo con lo que lleva Fortnite, ¿cachai? Que ya tiene 5 años. Y es que además es una, es una categoría complicada porque hay muchos juegos que ha tenido mal, mala experiencia en esta categoría ¿no? Es que mira, hay juegos que han estado en años anteriores en esa categoría Rainbow, Rainbow Six, que sí. ya no está, ¿cachai? Dota 2, que ya no está, ¿cachai? Eh, League of Legends, que ya no está, ¿cachai? Entonces ese es el no tema No está Valorant, no está el Overwatch No está Valorant, no está Overwatch, ¿cachai? Entonces sí. ese es el tema cuando yo creo que se presenta esta categoría es como juegos que genuinamente han logrado crear comunidades y han generado contenido que se ha sí. mantenido a lo largo del tiempo y han mantenido comunidades conectadas y eh, con este tema del engagement a lo largo del tiempo ¿tachai? Correcto Entonces, si tú pones algo como Fortnite, no podéis poner como Overwatch ¿tachai? No, claro no, Porque no, Overwatch... De ya, fue Ya fue no, no por el lanzamiento, sino porque eso tuvo su momento ¿Cachai? Sí, ah. no, ya, y, y, y tal como dicen, eh, En Boga está valorando, en Boga están Overwatch, está, en Boga están varios, pero no te generan tanto contenido como por ejemplo Fortnite, que cada, cada temporada te genera nivel de ruido mediático sí. tremendo eh, el hecho de que justamente, como dijimos eh, haber quitado el modo construcción, ayudó justamente a que se, se abriera el mundo para la gente que no le gustaba esa modalidad es que fue y pasó a ser derechamente un shooter sí. y de no. nuevo ahora incluso ya anunció en su, tuvo su torneo, cachai, su invitacional mm. no me acuerdo si invitacional o su copa del mundo hace muy poco y ya anunciaron que se viene el final de esta temporada, claro, ¿cachai? Que ahora va a ser en diciembre y que de nuevo se viene uno de estos gigantescos eventos Que se dan al final de temporada Que va a dar paso al capítulo 4 Claro Es literalmente una nueva temporada sí Y Genshin Impact que siento que el lore que está armando sigue siendo gigantesco Y yo creo que posiblemente para el próximo año Más que Genshin vamos a ver el otro juego que está sacando El otro el cyberpunk El cyberpunk es el tutito no, si sí, ¿no? sí, bueno, ya hablamos ¿no? del mejor indie. Y tenemos también mejor debut indie. Ah, ya, a ver, ver, Está Neonwise, eh, Norco, ya. Stray, sí. Tunic y Vampire Survivors. Qué y, raro que no esté ocultas de la vaya. Mira, es que yo creo que, por lo que van ahí, yo creo que si tenemos que juzgarlo como mayor impacto, está entre Vampire Survivors y Stray. Sí. Porque ahí sí podéis juzgar Stray como un juego que tuvo un impacto, mejor indie, mejor indie etcétera A pesar de que mucha gente probablemente lo jugó a través de YouTube, pero Vampire Survivors, por su lado, es literalmente un fenómeno ahora. Como lo fue quizás en su momento Valhalla, ¿cachai? Yeah. Y lo que fue ahora también el Project Sun Boy. Sí, yo ahí también tengo seco, lamentablemente. Que Patronica. Ah, porque tú jugaste ¿tú? Sí, porque yo jugué Tony. Por eso, por eso está cerca. Sí, está cerca. Basado. Sí. Podrían sí. <risa> eh, También tenemos mejor apoyo a la comunidad. Donde está Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite y No Man's Sky. Ah, yo tengo. Mira, yo. un cejo ahí también, ¿no? No, tengo un cejo, pero no por lo que, tu, no por lo que uno podría creer. Porque. Si bien es cierto, No Man's Sky, de nuevo, siempre presente, porque existe Yo creo que No Man's Sky ya como juego Cerró un ciclo hace muchísimo rato sí. Que a pesar de que siguen saliendo con sacando contenido, ya está construido sobre... Lo que he dicho antes quizá, lo vuelvo a repetir Es un juego que ya debería tener una secuela Para enmendar todos los problemas que tiene a nivel técnico ¿cachai? Que tuvo una, tuvo una actualización que fue bastante polémica y no estoy de acuerdo con la, pol con la polémica por parte de la respuesta de la comunidad, pero sí por el hecho de que quizás ya es momento de plantearse que es hora de seguir adelante. Sí, pero si la ¿Qué? actualización ya se viene, se llama Starlink. Starlink. <risa> pero bueno. <risa> tú, yo, tú, tú, tú, tú, dirías, tú dirías que... Eh, ¿Starling va a matar a, a Roman Sky? No, al revés, es que, por al revés para y para a volver a... a Roman sí, Sky. Yo creo que por un tema de Joni <risa> Oye, tomar, el No Roman no está que es más tiempo? completo mira, yo, yo creo es que, es que se da lo mismo que se da siempre en este tipo de casos Es como, ay, pero es que esto ya lo hizo en Roman Sky, ¿cachai? O, sí, sí, ay, pero es que esto usted lo hace Bethesda, entonces es mucho mejor Y es o sea, como, caca, conchito madre Anda, guarda, güey, que es un fenómeno que nos trae por Esto es la fila del doggy, weón Sí, a mí, a mí. Esto me... es la fila del cajero, weón. ¿Qué chuchas me importa, weón? A mí con el Final 14 me pasa algo parecido que con el No Man's Sky. Yo Centro que ya cumplió un siglo. Y a menos de que saquen algo así como muy apoteósico. Aparte, que se viene el Final Fantasy XVI. Que si bien no es online, es como está basado, digamos, en el mundo del Final 14. Tiene harta gente que trabaja en el Final 14. Entonces me parece que ya es hora de ir cerrando el ciclo y... Eh, o, sea, o sea, si tú me dijeras diría. que Final Fantasy XIV va a tener un sucesor espiritual en el Final Fantasy XVI sí. Y eso va a ocupar el espacio que hoy en día tiene Final Fantasy XIV Y eso va a estar construido con lo que ya es Final Fantasy XIV hoy en día es que en términos de personal yo creo que sí ¿Cachai? Pero a nivel de... Es que es el punto, a nivel de experiencia Final Fantasy XVI mm. va a entregar lo que Final Fantasy XIV Construyó a lo largo de los años Yo te digo, pum, Game of the Year de, yeah. los, de Juego del año De los años, ¿Cachai? Venideros Pero Pero yo sé que Starlink No va a hacer eso Con No Man's Sky porque eh, eh, eh, En es igual. En principio son experiencias Completamente diferentes Quizás Starlink aprendió cosas de, de No Man's no Sky. Sky Y No Man's Sky no ha aprendido de sí mismo <risa> Puede ser ¿Cachai? Entonces ya a la larga No Man's Sky yo no lo pondría como Mejor juego de la comunidad Al 14 tampoco lo pondría como mejor juego no. de la comunidad Y a uh, Apex No, no, no tengo información como para opinar Pero sí puedo opinar por parte de Fortnite Y yo sé que de nuevo, Fortnite es un monstruo En sí, sí. ¿Cachai? Y a nivel de comunidad, Fortnite tiene como torneos semanales dentro del juego y tú podés ganar plata literalmente jugando el juego, ¿cachai? Entonces, es, es tan grande el juego que ya tiene un microcosmos dentro de sí mismo, sí. es un bioma en sí, ¿cachai? Entonces, hay una comunidad que puede ser muy o muy estúpida, pero en el fondo, ¿cachai? Es una comunidad y, y el juego se construye y, y ha sido lo que es gracias a esa comunidad. Correcto. Sí. Bueno, sigamos, sigamos entonces. Mejor juego para móviles. Está Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap y Tower of Fantasy, o el ToF. No puede ser que esté Diablo Immortal en esa categoría. Pero como no tenéis teléfono... No está Wild Rift. No está y no está Mobile Legends. ¿De qué me estáis hablando? Sí, porque Mira. Riot no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene no, no, no, no, que no, que no, que no, que, no, no, es que no, okay. no, no, no, no, no, no, no, que no saben quién chido. Claro, o sea, claro no no en... en... bueno, Móvil legend yo encuentro que Móvil Legends ha hecho un muy be, buen mira, <ríe> este año. Sí, Diablo yeah. Immortal fue un impacto. Pero por la razón incorrecta. Por la razón <risa> incorrecta. No para ganar, no para darle un premio. <risa> esa es la weá, si más un premio. Que es que verdad. yo siento que es tan ofensivo como que Overwatch 2 hubiera estado nominado a Mejor Juego como servicio. Sí. Que... ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Eso ya salió una edad de eso. Eso es el sonador también. Por esa weá la gente se enoja, porque, sí. Por eso la gente no puede tomar en serio esta weá de premio jugado. Estamos hablando de que no, mejor juego del año, dando análisis, weón, siendo serio toda la y me salís con diablo y mort andatala conche tu madre sí, no te la mierda después el pato después igual voy a editar estos grabados culiados weá, así que no pip, pip. Illa, Illa, Illa. Voy, voy a tener que subir Illa, una, Illa. una versión sin censura y versión? una versión con Eso, el patron, el patron, mira a, para los que saben, Meet the Demon, Man. No sé, sí. ah, póngame a hablar de Diablo Inmortal con de madre <risa> Ya, pico. Oye, wow, si, oye, si con el Mono puede, nosotros podemos, weón. Ya. Muy bien, sigamos, sigamos. Sigamos. sigamos. sigamos, sigamos. Ah, ya, yeah. yeah, yeah, sí, ya. Yeah. Eh, mejor un juego de realidad virtual o aumentada: After the Fall, Among Us VR, Moonlight, Moss Book 2 y Red Matter 2. Bueno, Among Us VR salió la semana pasada, weón. ¿Salió la semana pasada? Weón, ¿cómo puede estar nominado a mejor juego VR, weón? O sea, estamos hablando de. de... ¿Estás, ¿Estás seguro porque yo veo videos de Among Us no, VR no hace tiempo? No, weón, se, se salió nominado, nominado, se puede, salió, salió, salió, salió liberado, se super súper poco, weón. Ah, Tampoco weón. que yo tenía casco para jugar y no podía jugarlo porque no había sido liberado, weón. Ah, Entonces, yeah, yeah. no, ya, mira, da lo mismo porque VR es un nicho todavía, todavía es muy pronto como para hablar de que tiene un impacto como categoría. Sí. Pero, en fin. Lo, está, lo están tratando de meter. Igual me sonaba mejor la, la versión que hizo alguien de, del Half-Life. En realidad, Virtual. Sí, y... Y Había un Alix que. Ah, había ¿qué? un mod que lo habían hecho y que estaba bastante bueno y que al final lo liberaron de forma oficial. ¿Comentamos la noticia la de la noticia que salió que el precio del de PlayStation, PlayStation Sí, lo comentamos la semana pasada. Lo ah, ya. Sí. ¿Qué, ¿Qué más? Mejor juego de acción. Está Bayonetta, Bayonetta 3. Uf. Call of Duty Model Warfare 2, mm -hmm. Neon White, Sifu y la Tortuga Ninja Cheryl's Revenge. Tortuga Ninja. Tortuga Ninja, yo creo que va a Mira, aquí me... es quitándome es... todo el sesgo, porque obviamente un favorito de la Tortuga Ninja. Siento que el Model Warfare 2 va a ganar. Es muy posible. Y yo creo que el problema de Bayonetta es que el Bayonetta corre mejor en el emulador de Switch en PC que en la Switch. Y ese es un gran problema de No, que está solo Switch. Switch. no sí. pico ¿Sí va? La tortura ninja Es que ese sí. es el problema del sí. Bayonetta 3, Bayonetta 3, que está limitado por la Switch hmm. Exactamente sí, Si estuviera en Play 4, si estuviera en Play 5 si tuvieran esta, Estaríamos hablando No, sí, pero, pero, pero Bayonetta Tenemos varias historias que ya hemos comentado eh, En el resto de los ya, programas, ya. así que Ya, sí, sí, sí, sí. Sigamos entonces, mejor juego de acción-aventuras to Requiem, God of War Ragnarok Horizon Forbidden West, Stray y Turing Stray, ¿por qué, weón? Muy estrella. posiblemente lo termine ganando con Borran. es que es un juego. Le pusieron, yo creo que le pusieron Acción Aventura, pero debía ser Aventura. Realmente. Ni siquiera eso, si estrella es un juego narrativo, güey. o sea, si tuviera más texto, güey, sería una aventura, una novela, una novela visual, ¿verdad? un no decía. Sí, sí, sí. sí, pero al final es un gato simulator. un Gato simulator. Sí. sí. sí. Como el. Gato. Claro, le pusieron el rol, ya es acción. <risa> claro, <güey. risa> Hasta ahí no llegamos. Ah, Mejor mira. juego de rol. Mal. Tenemos a Elden Ring, Life, Life Alive, Pokémon League. Legends Arceus, no. Triangle Strategy y Xenoblade, no. Xenoblade Chronicle 3. No. ¿Life Alive? Sí. Cachan, esta es la única categoría que Nintendo sí, en mayoría. En mayoría. Y, <risa> la por eso. y ni siquiera es porque Nintendo es porque... Es porque, es porque, es porque siento que este, este año hubieron bastante... bastante vieron, sí, si bien es cierto hay, hay muchos de RPGs de anunciados y, y publicados, sí. ninguno realmente tuvo un impacto... Porque como categoría siento que los RPG han retrocedido Calieta Están en una categoría muy de nicho Porque Exactamente. todos los RPGs que son competitivos en el mercado hoy en día O son juegos triple muy grandes como Elden Ring y Final 7 Remake O son juegos como servicios como Genshin Impact O directamente son indie Claro, pero, claro, pero wow, wow, aquí uno podría yo podría dar el argumento que quizás live, live podría ganar esta categoría Pero la gana wow. Elden Ring Sí, es, es que, que si no, no tuviera Elden en el Ring Podría, ¿podría, ganar Life? ¿podría, podría haber a no live o el arceus no no so, sorry no, pero es que el arceus le fue bastante bien inventado no, sí, máquina de ventas como tan Hablamos tan mal de arceus como a nivel de presentación y a nivel de fórmula que sí, no realidad, no Pokémon no no no es un RPG Pokémon debería estar en la categoría de aventura acción sí podría ser ahí hubiera tenido más sentido Sí estoy de acuerdo sí bueno Mejor juego de lucha: tenemos no, DNF ¿no? Duel, no. Eh, JoJo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R, Tequino Fighter XV, Multiversus no, no? sí, y Sifu. Posiblemente. ¿Y Sifu? No, ¿el, el que el el Sifu debería ser era ¿tekino? Multiversus? ¿Multiversus? multiversus y. ¿Cuál era el otro? Tequino Fighter XV, no, World Cop 15. El Multiversus y Cop 15. Entre eh, esos, esos dos. dos. Y, por y por razones, razones distintas. COF15 es un COF15 es, es, es el 15 15 Sonic Fronting los COF, ¿cachai? <ríe> y Multiversus, weón, es un fenómeno a, a nivel Mediático. Eh, no, ni siquiera a nivel mediático. Es un fenómeno a nivel de industria. Porque, porque va, es uno de, uno de los primeros juegos, juego, juegos que, que sale como en el formato, formato free to play y que, que de nuevo, nuevo hemos estado hablando, hablando durante todo el año que puede que influencie el hecho de cómo se manejan los jugar, juegos de pelea y ahora de ahora de en adelante, adelante. sí ¿Cachai? porque, porque de dnf 2 puta, puta, problemas técnicos técnico infinitos infinito, salió a 60 dólares y ahora ya no lo está jugando nadie ¿cachai? y... ¿cuál era el otro? el juego de injugable ¿y el problema de Sí, pero el problema es el... ¿cómo jugar tú hoy en día un juego de pelea? con el, el servicio en línea, línea que tiene, que tiene. Mm. Claro. KOF 15 es jugable, jugable en línea sí. Multiversus es jugable en línea KOF jugable en línea jugable no DLF ah. es mm. no. si jugable en línea no y no Sifu es jugable en línea ¿por qué no va a jugar en línea no no no si es, no sí. es single player mm. claro. claro. es, que, es, es, que es que incluso si, si pones Sifu en esta categoría tendréis que haber en vez de haber puesto Sifu poner las Tortuga Ninja claro, claro lo que pasa es que ahí el beat em up juego de pelea es un y Sifu un beat em claro las, las categorías, categorías están un poco complejas ¡Eh! que probablemente es porque no hayan tantos lanzamientos como este piñar yo creo y de nuevo porque acá se, se está considerando más el, el top tier de la de, de, de la industria no y no sé, sé. Y, y por ejemplo que esté puesto stray como juego del año es solamente como para decir ya sí stray guardaste un impacto caché Te eh, matas eh, no porque el último índice que no juego del año fue qué sí celeste ¿Cachai? ¿Sí? ¿E? No vamos a volver a tener eso a menos que realmente, realmente una duda tan gigante como, no sé, Undertale 2 y ni así oye, pero, ah, no, eh, ya, ya no, hemos hablado de que, que el, el, el término de ventas no es, no es tan, tan relevante, relativo, pero el juego de las torturas niña, Series Revenge tuvo un millón de ventas como en un mes igual sí, sí, lamentablemente igual como que cayó en el peso de que luego de ese mes claro, lo dejaron de cubrir sí, es verdad, igual eh, bueno, sí, sigamos con las categorías. Sí, sí, sí. Mejor ya. juego familiar. ¿Ya? *K*ingdoms Forgotten Land? Land No. no. Lego, *Lego Star Wars The Kairos ah, Walker Saga*. Nintendo, sí. *Mario and Rabbids Sparta's Hope*. Nintendo bro. Switch Sport y, y, Splatoon, y *Splatoon 3*. Ah, se lo hace o el del Mario y Muy posiblemente Mario y porque es base con único juego de Ubisoft. Déjense la Splatoon porque es gente muy gay. Mejor juego de estrategia de simulación. Dune, Spice Wars. ¿Sale de ese juego? Yo no entendí. Creo que. Este año hubieron bastantes juegos de estrategia y de management, que fueron bastante importantes sí bueno, sigan ¿Sí? sí. eh, marion rabbits, sparkles hope no total sí. world warhammer 3 sí two point campus no y victoria 3 no, el warhammer el warhammer ah, probablemente es que warhammer el warhammer va a ganar weón porque de hecho hay una noticia que al two point campus <risa> le fue como relativamente eh en términos de venta ya yeah. el que llama warhammer hecho, un ahora no. me acordé weón Ahora me acordé en RPG, ¿cacha que ni siquiera salió mencionado el Soul Hackers 2? Ah, porque sí. así de. ¿Eh? Le fue, ¿cachai? Porque Square Enix. No, no fue ni siquiera como Square Enix siendo Square Enix, ¿cachai? Sino que simplemente el juego no lo con nadie, wey. Sí. sí, yo creo que. Oye, no está nominado el Dragon Strategy, ir... Oye, yo no veo nominado a Babylon's Fall No. no pero bueno, Ahora voy total, a mirar total... La total... Total, total War. Total War va a ganar sí, esa, esa es categoría. Cagaba la risa. Eh, a menos que, bueno, literalmente, Nintendo haya metido mucha plata para que gane el Rabbit. Pero es que el Rabbit no está en esa categoría. Sí, pues, su estrategia. Sí, pues, está. Así está. Ah, sí. Es ah, sí. ah, sí. estrategia, pues. <risa> <risa> bueno. ¿sí no? Es que, sí, es, es que al final, como uno creo plato, pero bueno. Ya, ah, es la, la, la, la el Lobby. Eh, sí. Eh, estaba en. Mejor juego de estrategia de simulación. Sí. Mejor juego deportivo de carreras. Tenemos Fórmula 1-22. <risa> FIFA 23, eh, NBA 2K23, Gran Turismo 7 y el Oli Oli War. ¿Va a ganar o Gran Turismo o el NBA? Porque el, el FIFA le fue... Yo creo que va a ganar la FIFA, pero porque es despedida. Ah, Ay, no, claro, puede, puede ser. ser. Tienes toda la razón. Eh. Por Miguel mí ganaría el Olive solamente por la. te sí, no, no, obviamente. Solamente porque el único juego distinto. Sí. Pero bueno, mejor sí. juego multijugador: Call of Duty Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch, Overwatch 2. 2, Overwatch 2, <risa> 2. Es Splatoon 3 y eh, la Tortuga Ninja Charisma La Tortuga Ninja, la Tortuga Ninja. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Juego, juego, juego más esperado: Final Fantasy 16. Sí. Hogwarts eh, Legacy, Playa. Resident Evil 4. ¿Sí? Starfield y tener ¿Sí? yo Zelda Tears of the Kingdom. Eso era es de yeah. no, el, es es esa que... sale, no, sorry, es Sorry, es el, el, el juego más sí, esperado no el Zelda, Zelda. Pero cuántos años ya ha nominado el Zelda, Zelda, Zelda, Zelda en esta categoría y el, no, no sé y el Starfield también creo que debe ser como su tercer año nominado, no sé. Mira, no se lo van a dar. No van a Final 16. Final 16, Legacy, Resident Evil 4, Starfield, Telegram, Sendatio 2. Sería una sorpresa que ganara el Resident Evil 4. Sí, no. No, no creo que tenga... No, no, yo creo que, no, que... Yo creo que, que no, pero yo digo que puede ser una sorpresa. No, no, no, no, no, no, Juego no. arriba, sí, diga. No. Diga, no. Jugarían de arriba. De hecho, no sé por qué... Rl, porque porque no, porque está so, pero aprender, sí, está así, entre el final y el Zelda De hecho, está entre sí, el final y el celda. Sí, es Starfield nuevo. Sí. Starfield es que de no, no. Starfield es como la escena próxima y ahora como, es como la única cosa que existe es como que existe no. mm, claro eh, tenemos creado de contenido del de de año de así de que next mejor de adaptación de a de cine de series ah, bueno. RK League of Legends no. Cyberpunk yeah. Edge yeah. Runners yeah. The Cuphead Hedge yeah. Show Sonic The Hedgehog 2 y sí. Uncharted ahí sí. está sí. vamos Sonic The con ya pero mira de nuevo voy a hacer un coche de comando, Pero mira, ya Pero porque, Ya, borras aparte Borras aparte, borras aparte Ya Pero, Todo mierda no, ¿sí? el, el, el Runners fue una buena, buena serie de anime Sí, sí. Fue la mejor cool? No Arkane fue Arkane fue... tuvo a nivel técnico un impacto, muy grande? impacto sí, muy grande Sí Pero como a nivel técnico visual Sí Pero fue una buena serie de anime Sí Más allá de eso No El Show Tiene todo un nivel de nivel técnico Todavía Sí Pero fuera de eso No Sonic 2, ¿no? lo dije en, en su momento, momento y en la que puse en Pawa y que, que pueden ir leer, a leer, bueno, marca un precedente en torno a las adaptaciones de videojuegos, ¿cachai? Que sobre, sobre la cual se apoyan todas las cosas que están acá ahora, acá todos uh -huh. los nominados. Que esa película tenía todas las de haber sido mala, pero gracias al trabajo de los escritores, de los actores y del hecho que Sega no ha omitido la tula en todo esto, ¿cachai? Que se logró en una. se convirtió en un fenómeno tan grande que postergó la película de Mario. Eh, dio un ejemplo de que se pueden hacer buenas adaptaciones. Y es el estándar por el cual se rigen y se, eh, y se miran todas las adaptaciones hoy en día. Y de ahora en adelante. Y para atrás también. Uh -huh. ¿Cachai? Porque, recordemos, salió Sonic 2 y también salió Kiwiya. Salió Uncharted. Sí, salió Uncharted. Y Uncharted fue como el hoyo. Sí. Entonces tú podías ir a ver, incluso Sonic 2 es tan buena, porque ¿qué tiene, qué tiene Sonic 2 que no tiene? Edge Runners, que no tiene Arcane y eh, que no tiene Arcane, y Cuphead, y que son. No Cuphead Que son, están orientadas a público objetivo y como público objetivo bueno, las van a disfrutar Pero Sonic 2 es buena para el público objetivo y para el público general Y con eso yo creo que definitivamente es la mejor adaptación ¿Cachabas? Mira, yo... yo... Te encuentro toda la razón, pero encuentro que Arkane y Edge Runners también podría uno argumentar lo mismo Porque mucha gente volvió, volvió a jugar Sí, Legends, mira, mira, es que lamentablemente en, este, en esta parte caen dos categorías que igual vals, son similares Pero son igual diametralmente distintas, que son series y películas y película. y película. Entonces. Como, como películas Sonic, Sonic. Sí, sí, por eso, como, es como películas Sonic que, sí, Es que estamos hablando de nuevo, de nuevo es, es que, que el formato igual yo creo que es súper relevante porque Arcane es una adaptación de la del de es una adaptación original de hecho, de hecho estamos, perdón, estamos hablando de tres series y las tres están en Netflix no y espérate aquí voy yo eh, como a, estamos hablando en el contexto específico de adaptaciones Edge Runners es una adaptación de cyberpunk no es una historia basada en cyberpunk Arcane es una adaptación de League of Legends no es una historia basada en League of Legends Cuphead es una adaptación no está basada en Cuphead ¿Sonic es una adaptación? Sí, es una adaptación ¿Cachai? Y de nuevo Runners como, como serie Es más un espectáculo visual Que una narrativa bacán ¿Cachai? Yeah. Y está dada, dada más en el contexto de Cyberpunk como, como Más que como del juego Que como del universo Y Arcane Run Tiene todo el mérito técnico, visual Y, y representativo, ¿Cachai? Como serie ¿Cachai? Pero Sonic ¿Cachai? Como película, como producto ¿Cachai? Y el impacto que tiene es tan grande, de nuevo, que hizo que Nintendo tenga que replantearse su película, dio paso a lo que estamos viviendo hoy en día con Sonic Frontiers, ¿Cachai? Y de nuevo es un producto que literalmente revitalizó una franquicia que literalmente estaba hasta el año pasado muerta. Me voy a morir saltando, sí, es verdad. ¿Cachai? Yeah, yo creo que está fácil, fácilmente esto está dividido entre Arkane y Sonic. Ahí, ahí yo creo que lo que, más va pensar, ahí lo que más va a pesar, más que las ventas, más que el impacto y más que incluso lo, el tamaño del fanbase, ¿cachai?, va a ser cómo los van a juzgar. Porque de no, sí. Arkane, como si Arkane fuese una película, yo creo que no funcionaría, porque de no, Arkane está desarrollado mucho más a lo largo del tiempo. Yo no pondría, por ejemplo, a competir Sonic Prime con Arkane, porque son dos productos completamente distintos, sí. Y de no, Sonic Prime no está, no está, no es una adaptación de Sonic. ¿Cachai? Claro. No es una cosa de dolor. Claro. claro. Yeah. Bueno, bueno, sigamos. <risa> Tenemos eh, innovación en accesibilidad. A dos ah, no, Falls, yeah, yeah, yeah. Go yeah, yeah. for Ragnarok, Return <risa> to Monkey Island, <risa> of Us parte 1 y T4. t Quarry. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál mm. Ah, ya sí, sé por qué. qué. Pero. pero eh, sí, por eso estas son como subiendo, categorías de que. Bueno, bueno, ahí ahí podrán haber metido otro machito si aún así se hubiera sido una buena Sí, Esa categoría es un buen. Sí, que es porque colocan como integra gente que son de sí, atónica. Claro, eso es como objetivo mecanismo. Okay. Gente que tiene una habilidad para escuchar, entonces dicen no, que le colocan subtítulos a todo lo que va. a Claro. Por ejemplo ahí creo que lo, el año pasado está la categoría del Forza, porque hayan integrado lenguaje de sordo -mum. Claro. Cosas así, por eso en, en ese sentido. Eh, por eso es como una categoría de que es que es una que categoría es necesaria que sí, se aprecia sí, que se, agradece, se, agradece. se agradece. Pero, pero, es pero, pero, pero es yo no puedo traducir con él. Claro. Porque, porque no, no somos, no somos públicos. Que, eso eso que que es claro. Eso ya, eso ya entra dentro del dentro de tema, sí, tema de sí. como reconocimiento. Sí. Bueno, sigamos. Sí. Sí. Mejor juego de eSports: Counter Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League y Valorant Me sorprende que no hayan sí, puesto Mejor jugador de eSports: eh, que está ta Chovy Faker, Carrigan, Simple y Jay. <ríe> <risa> <risa> no sé. Mejor equipo de esports Dark Zero, Zero Dark esport, Face eh, Clan, Genji, LATF y Love. E mejor entrenador de esports. Me lo voy a saltar Mejor Evento de eSports El Evo El World 2022 PGL Mayor Antwerp 2022 El Invitacional 2022 midseason Season Y el Valorant Champions 2022 Y esas son todas las categorías Lo único que sé es que el Mejor Evento no va a ganar el Invitacional El de Dota 2 Yo sé que el de Dota 2 fue como el hoyo sí no, yo siento que el World se lo merece O el Evo es que lo, que lo que pasa con el Evo es que no había, que no había ningún, ningún juego nuevo, nuevo no pero, nuevo. pero pero Mortal Kombat solo por eso lo no voy a mantener no hay tantos eventos de eSport que sean tan grandes como por ejemplo lo que es el Worlds y eh. el Evo es más una una celebración que realmente claro. y, y es un, un evento más que, que un una sí, más gigante como lo que es a la escala del que es el Worlds eh. A lo mejor el próximo año mundial, cuando ya realmente pues, vamos como al, al, al, al momento como presencial de lo que se lleva el evo. Y de nuevo va de nuevo en, en el tema de ¿qué, qué es lo que se ocupa La organización, el impacto, el alcance. ¿Cachai? Sí, bueno. Estas son todas las categorías. Esto va a estar presentándose en diciembre, así que yo creo que ahí vamos a ver si es que. O nos juntamos para revisarlo. Son 5 horas. ¿Son 5 horas? No, después vemos el resumen. Yo soy así, viento, no lo sé. Si todas las cosas importantes las vamos a ver después, igual, porque Twitter va a salir un hueón gritando: No, pueden saber que anunciaron. lo que sí, digamos esto. Yo creo que ya como pasará, porque ya nos fuimos la mierda con el horario. Pero. Sí. Mira. ¿Cuáles son los pronósticos para los anuncios? Que quizás esa es la otra, lo otro llamativo, uh, uh, pasa ese año? ¿Qué podríamos ver este, este año? Sí, año no, anuncios eso es lo que es es La Switch 2, la Switch, Pro, Switch, HD 2. Claro, <risa> la claro. Mi, no, no, eh. mira, así como actualiza, a, actualiza, actualiza, actualiza, hace dos, dos años eh. atrás. Mira, muy posiblemente eh, tengamos ¿Tengan? algún DLC el, el de Ring anunciándose. Eso Entonces, estaría, bueno, no, estaría bueno Porque eh, sería eh, como eh, el, eh, la última franquicia que estaría aprovechando Bandai Namco con From Software Si es que... Sí, sí, igual igual no sé cuánto se demoraron se se es que se se al, al, al hecho de que van a Empezar a publicar ellos el juegos lo, lo, lo que pasa con Elden con el el Ring Es que, que a diferencia por ejemplo del DLC de del Bloodborne Que, que es, increíble, es increíble, que es casi como un segundo juego Hacer un segundo Elden Ring es imposible Porque es un juego enorme yo no sé cuántos se van a en un Bueno, ahí veamos si es que ya quieren trabajarlo, hacer un quality online al respecto. ¿Algún anuncio sorpresa? ¿Algo de Nintendo que podría llamar la atención aparte del video de que ya le pusieron fecha? No sé qué podría llamar. Smash no vuelve. No, no va volver. Válido, <risa> Sakurai está, está sacando mejor, claro, <risa> mejor redditos con, con, YouTube. con <risa> YouTube Es que, es que, que la, película la película de Mario ya le hicieron un directo aparte entero de digamos, No, pero, no. pero podríamos mostrar un teaser si todo. Un trailer como corresponde ¿Sí? Primero, de la película de Mario, que es lo que podré mostrar <risa> eh, De la película de Sonic, que sale También. el próximo año sí. No, sale dos años más creo No, sí, no, sorry. ahí creo que Jim Carrey se había pedido un año, entonces como que ya Sé que hace falta, falta Mario, un, un segundo un Mario independiente para Switch más. hace rato. Y no creo que, que, no que Mario Switch 2 anunciada para ese diciembre va a ser precisamente de la mano de un nuevo Mario. Sí, sí porque sí, Mario Odyssey salió hace cuánto ya? ¿Suficiente? Sí. No, ah, sí, no, y ya empezaron, por ejemplo, eh, había salido una noticia dentro de la semana de que ya Miyamoto salió a anunciar que en caso de que se trabaje en una Switch 2. Ya van a estar pensando en retrocompatibilidad, claro. con la Switch. Es que tendréis que ser muy aguerridos sí. para dejar a la gente fuera. Y, y que los cartuchos van a ser compatibles, o la ranura de cartucho va a ser compatible con la Switch, pero obviamente los cartuchos van a ser distintos de la de esta oh, una, de nuevo, una DS, algo así. Bueno, ah, van va a, ser a ser... anunciar más juegos de 64 y Sega Saturn. Sí, no, <risa> para no, no veo, digo, pocos juegos de Saturn mm. que me llamarían la atención de Fabi. Aún así no lo podría publicar. No. Jets que... Radio, el 9. Sí. Es... Bueno, sí, estaba dentro de la noticia, pero eh, lo voy a dejar igual para la próxima semana. Yeah. Pero posiblemente tengamos noticias de Remedy con eh, Control 2. Porque habían salido esta semana, vi que lo voy a dejar para la pauta de la próxima, de que salió un comunicado indicando que están trabajando en Control 2. Ok. Mira, yo creo que de anuncios, a lo mejor vamos a ver cosas de Street Fighter 6, a lo mejor vamos a ver cosas de Tekken 8. Tekken 8, el Project L, también, que puede ser que veamos algo, te dijeron que arriba está bañado de los Game Awards, puede que veamos algo de Kojima. Siempre, Kojima. Siempre, Kojima. Una, siempre una oportunidad, ¿cachai? Sí, eh, hay, el podcast le fue tan bien que es, va a seguir con podcast. Ahora okay, <ríe> Podemos ver más de Silent Hill eh, y siempre hay espacio para los no anuncios sorpresa, ¿cachai? Que esos son como quizás siempre los más jugosos. Mm. Sí, como que. Yo, la, hay, hay mucho que se puede anunciar y a la vez como que. Y más, más series, te, más películas, ¿cómo? eso yo más creo que, que la, la, la, la, te la te te lo Sí. Sí, eh, Recuerda que estaban trabajando en una serie de The Oshok. ¿Verdad? No, de Fallout Fall 76. De, de Fall ah, ¿y, sí, y mira. que ahora también había salido como eh, Bethesda haciendo como un, una, un pantallazo ah, de que. Sabí, oh, oye, ves. salió, estamos trabajando. ¿Sabéis que ya no rato leciendo con películas de Gears of War con Batista? Hace rato que lo vienen diciendo. ¿Sí? O... También. Mira, ¿sabéis qué tú? podría pasar? Yo creo que eso ya a nivel de Dream. Ya. Metroid 4. A la... Esperar cosas de... Lobo Puto LG2, no. Bienvenido. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, esto no es la fórmula bien, bien, permanente. Esto es bienvenido al bingo Permanente. Metroid 4. ¿Cachai? Metroid 4. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a estar como con Leiboro dedicando Donkey con Planet? Donkey con Juniors? Bloodborne MPC. ¿Cachai? Final eh, Fantasy VII Remake II sí. ¿Cachai? ¿Y qué más? Eh, caída de precio ¡Ay! de consola eh, no o sea, sea. Los cinco, fondos, los cinco sí. gringos permanentes eh, eh, bueno, bueno, posiblemente tengamos un poco más de, del Final ¿Sí? Fantasy VII Parte 3 ah, ¿hmm? DLC de Frontiers DLC de Frontiers, sí. sí DLC de Frontiers, DLC de Elen Ring, DLC de oh, God of War, no sé si los God of War anteriores hicieron DLC, pero este bueno también probablemente... Es 2? 2, ah, te <risa> <risa> Esto es se supone que sí. era autoconclusivo y mm. lo dejaron ahí bien En fin, faltaría todo? como un trailer de Starlink indicando que ya está casi listo, La versión casi Bob. Sí, y los señores. De Aparte que todavía existe Elder Scrolls. Sí. Así. Sí. ¿Este no, es... Sí. Sí, Elder Scrolls 6. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ese todavía está en entredicho por la, la, la adquisición, porque todavía no se formaliza. Es más... Bueno, esta está la pauta dentro de la próxima semana. Eh, la Unión Europea empezó a realizar una investigación profunda sobre la... La adquisición. Así que van a salir varias cosas dentro de esto. Es de, de Es que por eso quieren revisar, pero están revisando varios detalles. Y de ahí salió algo importante que lo vamos a estar entrando en profundidad. De que... Ya, igual. Eh, Microsoft está trabajando en una App Store móvil gaming para competir contra Apple y Google. Oh, eso se viene feo. Feo, feo. Sí. Así salió una pregunta. Por lo por Windows Phone de, de parte, parte de Xbox. <risa> Mira, sinceramente, esa no bueno, me calienta ni porque ni porque sea real ni porque porque oh mis juegos porque en ¿no? realidad. Sí. Ah, no Windows Phone. Yo, no, yo, yo o sé sea, no no porque que no me, no no porque no Windows Phone sino que en realidad también porque en la calidad del móvil gaming bueno hoy en día está tan monopolizada por los juegos gacha en realidad. ¿Cuál es el punto? Bueno, es un mercado que quizás en un principio se abrió y se vendieron como la pomada Como el nueva surgimiento de los indies Pero hoy en día está completamente dominado por dos cosas O juegos gigantescos, ¿cachai? Como Genshin Impact, ¿cachai? Y de hecho, fuera de hueveo, yo no sé por qué, por, por qué juegos como por ejemplo A ver eh, ¿Por qué Diablo Immortal está en esto? Ni idea No, eh, sí, a mí... Eh. Porque, Era uno de los que más ahora el, la no nominación es? rara de. Sí, también. Una, well, nadie, pidió, nadie pidió, nadie vio Diablo Immortal nominado a mejor juego móvil versus eh, el de Call of Duty. Ah Call of Duty. El Warzone. El Warzone. Sí. ¿Cachai? Que de hecho no está el Y el Call of Duty Mobile, que son sí, los sí, juegos distintos que está manejando Activision. ¿Cachai? Eh, sí, bueno. pero bueno, sí vamos cerrando entonces? sí, vamos cerrando. vamos cerrando, oye, agradecemos a toda la gente que nos siguió al inicio de la transmisión, eh, de nuevo eh, BTS <ríe> hizo lo suyo en, en, en su formato VTR. y eh, recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter en YouTube y en Twitch en YouTube tenemos el arrobita Pagua.cl y eh, chicos, sus redes. Arroba Telegram en todos lados. Arroba PX en todos lados. Sí. A recuerden repito. visitar nuestro sitio triodelo.pago.cl. Si no estás viendo en diferido, recuerden que... Hay... Eh, tienen que realizar las redes sociales porque estamos realizando concursos. No les puedo decir que ahora se va a realizar el concurso no, pero está, de guapis, está, pero está, está el proceso. concurso del pato, de sí, buqueros el, el, Bocair. y varios concursos que porque no han llegado varias cositas y que por tiempo nomás no hemos podido lanzarlo estamos. Ya vamos a empezar a topar entre concursos. Entonces vamos a empezar a topar ya. ya, vamos, ya, vamos, ya sí. vamos. Así que vamos. nos despedimos chicos, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chau. chao. cuídense.